Continuamos acá. Gracias a toda la gente que ha estado conectado con nosotros durante estas tres horas eh, de producción continua y ag agradecerles a todo el equipo de producción, no sé. a Giovanni Cordero. Que, a, bien ya, ya. Eh, ¿Me Ahí... escuchan? Sí, sí. Me, me, se escucha. Ángel eh, Luis Concepción que está trabajando vía virtual desde su casa. Esto es eh, algo fenomenal lo que, lo que se ha procurado eh, a través de... De la empresa Telenor. También eh, agradecer a Jorge Luis Paulino, quien ha creado eh, toda esta plataforma para que nosotros podamos llegar a, a sus casas, desde nuestras casas. Eh, y también a Israel Puente, que hoy no está en coordinación, se encuentra un poquito aquejado de salud, pero eh, agradecer a todo el equipo de producción y, y a todo el personal de Telenor. Tenemos una llamada, Fulvio, antes de terminar, una denuncia. Buenos días. Buenas, ¿cómo estás? Bien, cuéntenos, ¿cuál es su denuncia? yo quiero ver que a la casa arriba y a la de arriba no están dando alimenticias de comida de comida ¿el plan social no ha ido para allá? Okay. No, no ha venido para acá. Bueno, pues, atención eh, al. Arriba y la, arriba. Atención Mildred Sánchez a propósito de, y a la gobernación de la provincia de Duarte, ahí le están solicitando eh, comida en la Duarte Arriba y en la Castilla Arriba, que según ellos no han ido a llevar absolutamente nada para allá. Fulvio. Decirle que nuestra compañera Carolina está bien. Sí. Eh, eh, simplemente algo se sensible, ¿verdad? Por esta situación y por eso no salió. En Francis está en cuidado en su casa, tranquilo, sí. y posiblemente ya mañana estén con nosotros. Y a la decirle gente, a todo le... el pueblo... Mente de... positiva, mente positiva. Sí, decirle a todo, a todo el que nos escucha, al mundo, a República Dominicana, a toda la región, a San Francisco de Macorís. Dios está con nosotros, no podemos perder la esperanza. Hay que orar Mucha oración y fe, confianza, y entre todos, entre la familia, entre los amigos, los vecinos. Vamos a salir bien de esto. Mantengamos una actitud sí. positiva sí, y de sí. colaboración. Tenemos una llamadita. Buenos días. Buen día. A su orden. Jan Jan, buenos días Ajá, Buen día. Óyeme, estoy llamando a Simindre, Mindre, Plan Social también. Coja la zona de Camino en Medio, de Vista al Valle. Esa gente está cayendo muerto. En ah. el barrio Mamatengo, también de Vista Valle. Atención, gracias a esta persona que nos acaba de llamar, a ese amigo televidente. Quiero anunciar a las autoridades de San Francisco de Macorís, pero por favor, eh. Eh, al gobernador, por eso decía que tiene que haber una gente interina en su institución el señor Raúl Echavarría quien se encuentra en Estados Unidos quiere donar unas 800, eh, unos 800 quintales de yuca al pueblo, él dice que tiene preparado todo la, eh, cómo, cómo lo va a entregar, él lo quiere hacer casa por casa, por sectores son aproximadamente 800 quintales de yuca que él quiere regalar a la gente eh, y necesita la autorización y el apoyo de las autoridades de aquí. Así que atención, le escribí al gobernador, no me respondió. Ojalá pudieran colocar a alguien que, que pueda funcionar a, mientras él está convaleciente. Atención autoridades, el señor Raúl Echavarría, quien se encuentra en Estados Unidos, se comunicó con nosotros y está pidiendo autorización y apoyo para él salir a entregar 800, aproximadamente 800 quintales de yuca casa por casa así que ojalá nos puedan eh, eh, eh, responder las autoridades en las, próximas, en las próximas horas buenos días sí, buenos días aquí tenemos un problema es la basura que nos está está en la calle llena de basura ¿dónde? la guardia Correcto, atención, ayuda. Pero aparte aparte de todo, aquí anda la gente como, camina, como perro por su casa. ¿Cómo va a ser? Y, sí, y según se rumora, hay la familia que se mudó hace alrededor de 13 o 15 días. Y según dicen, se, se llegó de España. Y tú ves que andan en grupo, que son ventritales que hay es en esa casa. Y no tienen ninguna protección. Van a un colmadón que hay ahí a comprar sin ninguna protección ni nada. Bueno. Esta mañana estaba mirando a uno que estaba estenubrando, ahí tosiendo, sin sí. ninguna protección. Bueno, Nadie pues, dice nada. Antes. Aquí estamos en el órgano de autoridad. Bueno, llame a las Por autoridades, favor. llame a salud pública. Yo tengo 14 días, con, eh, 13 días con oh. mi familia eh, en cuarentena, que no salimos ni a la calle. Y, y no quisiera que... No quisiera que imagínate es doloroso que un barro negro que anda en la calle que no para su casa y que infecte a uno que se está protegiendo correcto así claro, es. atención claro. atención a salud pública atención nos están llamando desde la guardia diciendo que hay una familia ahí que llegó de España y que eh, supuestamente se ven algunos eh, estornudando y tosiendo eh, atención si pueden ir a revisar esa información Fulvio, mira, acaba de llegar una imagen que es buena y mala a la vez de un equipo de fumigación que llegó a San Francisco de Macorís, un momentito, la persona que tengo en la línea, eh, pero ¿qué pasa? Esto que ustedes ven ahí es, es un equipo de fumigación, están ahora mismo en San Francisco, pero llega de Aeroambulancia, Aeroambulancia es una compañía privada de Gonzalo Castillo, y yo digo, está bien la acción de venir a fumigar, pero eso le corresponde al gobierno. ¿Cómo es posible que se esté, por ejemplo, eh, que el, aunque ya aquí fumigaron muchísimo, pero cómo es posible que, que el gobierno no, no nos responda a esta situación? Se le agradece. Pero yo no creo que esto sea eh, algo que, que resaltar, de que sea aeroambulancia que esté aquí. Eh, eh, eh, fumigando. Lamentablemente, la, lament, lamentablemente el gobierno parece ser que es Gonzalo Castillo. Así que yo Eso es lo que está pasando. Eh, saludo y critico. Esta, esta acción eh, porque veo que mucha gente de, de, de, de, de, del PLD están como ufanándose con esto naturalmente sí es bueno que, que se estén haciendo aportes pero no que se tome esto como una punta de lanza con relación a, a, a la situación el gobierno ha debido fumigar eh, y ha debido tener los recursos para, para hacer ¿Tú las ves que a las fuerzas a las fuerzas la fuerza armadas dominicanas quien le da los lo kits y le da los materiales es Gonzalo. Tú ves que en el, en el local principal de Santo Domingo, quienes entran y salen de ahí buscando cosas son los militares. Entonces, se está distorsionando, tratando de aprovechar esta pandemia para tratar de posicionar un candidato que no prende ni con gasolina. Y simplemente eso es asqueante, porque al gobierno es que le toca la responsabilidad de cuidar este pueblo. Así es, tenemos una llamada, una, una última llamada en, en la línea. Buenos días. Aló, ya, Ajá. Es de aquí, buenos días, de la calle Castillo. ¿Cómo está hago. usted? Eh, tienen que tomar un poco de medida porque allá no hay muchachos en la calle y nosotros somos gente mayor y estamos trancados en la casa y no queremos enfermarnos pues mira lo que usted va a hacer, trata de no recibir visita, calle Castillo Arriba calle Castillo Arriba, trata de no recibir visita y cualquier cosa que le lleven a su casa, primero lávelo bien con jabón de cuava, si tiene alcohol tira el alcohol y déjelo un rato afuera eh, en, en el sol, es la recomendación que yo le puedo dar eh, y okay. no deje que nadie entre a su Está casa por poner mano, ya. a su orden señores, Fulvio, ha sido todo por el día de hoy así es cuidadito en la casa, tranquilo Así es. Bueno, pues mañana estaremos aquí desde las 7 de la mañana eh, ya con todo el equipo de, de mañana. Gracias a ustedes que han estado ahí. Eh, vamos a ver si mañana ya podemos tener aquí el WhatsApp del programa para poder leer algunos de los mensajes de la gente que nos escribe. Gracias y pasen buen día.